al parecer han salido novedades sobre lo que Epic Games quiere hacer con nuestro amigo Wolverine. Y es que muchos jugadores han empezado a reportar después de la última actualización eh, algo muy extraño del nuevo jefe Wolverine. Su propia tarjeta. Oh, han aparecido... Muy Muchísimas imágenes sobre una tarjeta random que dropea Wolverine en algunas ocasiones. Y creo que alguien debería ir a comprobar si eso es verdad. Voy a entrar al juego, voy a encontrarlo y voy a eliminar a Wolverine. Intentaremos hacerlo varias veces hasta que encontremos la tarjeta secreta de Wolverine. Quién sabe cuáles son los secretos que estamos a punto de desbloquear. Cos va a estar todo en este video, así que no se pierdan nada de todo el video por completo. Cada semana estamos regalando 5.000 pavos de la tienda de Fortnite. En el día de hoy vamos a dar el primero de los ganadores de la nueva skin Montaraz Calavera. Y el ganador es. Play Cacao Así que Play Cacao Este me gusta más Espero que lo disfrutes Allá va Si queréis obtener un regalo de la tienda Lo único que tenéis que hacer es pasaros por la descripción De este video para poder participar En el sorteo Tenéis que cumplir todas las bases Y recordar utilizar el código de neox en la tienda de Fortnite Para participar Ahora sí, hermanos Vamos con la misión de hoy No me has salvado tío uh, uh, uh. Y es que lo más normal es que En el juego esta temporada No es raro que No haya un jefe que no suelta La llave Desde el principio de Fortnite Todos los jefes que han ido pasando Con sus respectivas Bóvedas Han soltado una tarjeta Para desbloquear la bóveda Absolutamente todos los jefes Incluido Midas Así que ¿Por qué esta temporada Epic Games Ha decidido introducir un jefe Que no tiene llave? Eso es porque en una actualización Estará llegando O ya ha llegado Ahora nos toca buscar a Wolverine si acabas con Midas te dropea una tarjeta Bueno, eso cuando estaba vivo Si acabas con el Doctor Doom te da una tarjeta Si acabas con Iron Man te da una tarjeta Y con cualquiera de los jefes, vaya Pero parece que Wolverine es un poco más travieso Wolverine, ¿esto lo has hecho tú? Hola, ay, ay, ay, ay, ay ¿Y aquí por qué hay tanto loot? ¿Qué? ¿Aquí han matado a alguien? ¿O se ha matado él solo? Vale, de momento no vemos a nadie con los poderes de Wolverine. Así que seguiremos buscando. Oh, ¿Eres tú, Wolverine? ¿O es un impostor? Oh, ¡Es Wolverine el real! ¡No me lo puedo creer! ¿Será verdad lo que comentan de Wolverine? Eh, eh, ¿La llave? ¿Llave? ¿La llave? Uh, uh, uh, la, uh, no, uh. Misión 1 completada. No voy a rendirme hasta encontrar la llave misteriosa de Wolverine. Destrozadísimo ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Qué locura! <ríe> ¡Oh! ¡Godness! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué locura las garras de Wolverine! ¡I am Wolverine! ¡Oh! Sigamos con nuestra misión de buscar la llave de Wolverine Y es que posiblemente Wolverine tenga una cabaña secreta en algún lugar secreto del mapa Una cabaña que está en, está esperando a ser encontrada por alguien del juego Y es que ya sabéis que hay uno de los jefes no dropea las cartas al parecer. Y se trata de Wolverine. Y tenemos una bóveda que no tiene carta. Sí, así es. Acordaros de... Acordaros de la bóveda de la isla del spawn. La bóveda de Galactus. Y es que parece que también esa bóveda está, en, está esperando a que alguien pueda abrirla. Y si Wolverine está esperando a que alguien encuentre su carta secreta, puede ser que estas dos funcionen en conjunto. ¿Wolverine eres tú? ¡Oh, shit! <risas> y es que realmente Wolverine es el mejor de los jefes, por lo que resultaría demasiado extraño que no soltara una tarjeta jamás. Así que... No, no, no, no, no, Wolverine, Wolverine, Wolverine Tranquilo, tranquilo, no No, no, no, no, no <ríe> Déjame tranquilo, Wolverine Prometo no enfadarte más Lo prometo Vamos a reventarlo yeah, yeah, yeah. No, mira por mí, mira por mí Oh, shit A ver que me quede claro ¿Mis bots me estaban disparando A mí? ¿O me lo parecía solo? Vale, creo que la técnica definitiva Está en lanzarle Los bots cerca de él Y nosotros estar lejos, lógicamente ¡Oh, shit! Eh... ¡Ay! Wolverine, ¿dónde está la tarjeta, tío? No hay, no hay tarjeta A ver, A ver, a ver, a ver, a ver Sí, Ay, no, no estoy teniendo suerte ninguna y no me está pasando el glitch que tanta gente me ha enseñado Quiero que la Neox Army también lo pruebe y si alguien le dropea la tarjeta misteriosa que me lo envíe a mi Instagram o a mi Twitter Hermanos, si quieren más vídeos de Wolverine, 10.000 likes y les presento el nuevo misterio de Wolverine